el plan de, de Duarte y el plan de, de, de salud pública está bien, no es que está mal como se lo diga al ministro, no es que está mal lo que está mal es que él no ha escuchado a la gente de San Francisco de Macorís, lo que está mal es que el ministro no se ha detenido, ha venido dos veces aquí que, que dijo que ha venido varias veces como que ha venido diez, dos veces la primera al principio de la crisis de salud y fue a, a salud pública y dio unas declaraciones en la calle en una acera y, ahí, y, a la y dio unas declaraciones porque, medios, ahí, porque, porque no, tampoco no. lo anunciaron a los medios que él iba a venir para que fueran todos los medios, lo los medios lo porque, eh, porque en la calle no estaba, no estaba, no llegando así la es. segunda la segunda visita de, de, de ministro fue el jueves santo y vino fue a, a, a salud a aquí al siglo XXI, a la nosotros lo entrevistamos fue al hospital fue al, al, al área del aislamiento de, de los aguayos para la fortaleza, uh -huh. pero en ningún momento se reunió con la fuerza viva de aquí. ¿Por qué, señor ministro, usted no se asentó con los grupos populares, con los empresarios, con los comunicadores, con el sector salud, en un cóncable que si usted no lo quería hacer físicamente, también lo pudo haber hecho virtual? Y ahí usted escuchaba, porque cada pueblo que usted dentro de los planes está que a cada pueblo se va a hacer una estrategia a la medida. Pero eso claro, salió de Santiago. Eso fue una exigencia de Santiago, no dio usted, señor ministro. Y nosotros desde el primero de marzo estamos encima de usted para hacer un plan adaptado a San Francisco de Macorís la diferencia, Roberto, es que en Santiago hay autoridades que le duele su pueblo. Aquí, lamentablemente, nuestras autoridades se nos enfermaron en la mayoría, pero hay otras que son infuncionales, aparentemente, porque no resolvieron a tiempo, no dieron la cara. Me refiero al ámbito local, sobre todo a la alcaldía. En Santiago sí, así le duele a sus autoridades la gente. Por eso movilizaron esa reunión para que se hiciese allá. ¿Qué ha faltado aquí? Que debió hacerse desde hace muchísimo tiempo. Pero que el ministro ha dicho que está abierto a todas las posibilidades y al diálogo con todos los sectores. Yo creo que también podemos, eh, eh, pues, podemos solicitarle que haga lo mismo aquí, aunque ya es tarde, se está aplicando el plan, pero bueno. Exacto, esta, yo se lo dije. Gente, lo que tenga es, que decir de los diferentes líderes es que le digan las cosas en su cara. Sí, pero dentro de pues, la respuesta que él me dio, que el, el, el Ministerio de Salud Pública no está cerrado el diálogo, pero. Yo se lo mandé a decir con su asistente, Carlos, Carlos, se me va el nombre. Eh, bueno, Carlos, uno de sus asistentes de salud público, de salud pública, para que, pero no fue ahora, Carlos eso, Suero. Asume, Carlo Suero, exactamente. Le dije, oye, Carlos, al ministro que venga aquí a reunirse con nosotros, es que esa rueda de prensa que ustedes están dando, es una rueda de prensa nacional donde permiten siete preguntitas, que ni siquiera dejan hacer dos, sino una promedio. Y ahí nadie, o sea, el ministro debería dejar de dar sus boletines y en vez de dar sus boletines, dedicar una hora a escuchar a los medios de comunicación, a escuchar las preguntas que tienen para él. Porque él agarra y comienza a dar, o sea, una lotería, tanto afectado, eso usted lo manda por, por WhatsApp y ya nosotros los medios lo decimos. Usted no tiene que estarlo diciendo como un papagayo, lo mismo, parece una lotería. Usted lo que tiene que escuchar el día a día, porque esto es una enfermedad que usted se dice y se contradice, señor ministro, de que esto es un día a día de saber irnos adaptando a algo que usted, ni yo, ni nadie, ni los científicos del mundo todavía no han podido saber, el comportamiento de este virus, el comportamiento de las sociedades, el comportamiento de la economía. Entonces esto es un día a día y cada pueblo, cada pueblo tiene su idiosincrasia de hacer las cosas a su estilo y a su manera, y usted no ha querido escuchar, señor ministro. Más hizo el doctor Amado Bay, que hizo por lo menos una, una videollamada para escuchar a, a, a algunos eh, actores como los medios, como los grupos populares, para adaptar el plan que ya, que tampoco me gustó porque debió de haberse hecho antes de hacer el plan, pero bien, por lo menos con el plan en ejecución, sí. escuchó alguna, alguna queja de nosotros. Entonces, es señor una ministro... Es estrategia que está dentro del plan, esas reuniones. Sí, pero él, él dice que le hace interdiario, dijo un programa nacional. Mire, bueno. un punto que quiero, que quiero agregar, que he, he evidenciado, fue el hecho, Roberto lo había mencionado incluso días pasados, que a final de cuentas el ministro de Salud es un funcionario más del partido de gobierno y es, y es cierto y quedó evidenciado este pasado eh, viernes, cuando el presidente de la República dijo que se habían realizado mil pruebas, y el día anterior el ministro había dicho mil y cuando el ministro dio el, el boletín el sábado, inmediatamente pues la estadística había aumentado de mil quedando en evidencia que lo que el presidente de la República dice es ley aparentemente. Le acomodó las estadísticas al presidente, ¿tú estás diciendo eso, Mari? El sí. ministro se le acomodó para que le dieran ah, no, el número. Que... Sí, aparentemente el, sí. el ministro justificó que esa cantidad que no cuadraba, que todo el mundo criticó y que ahí andan corriendo memes en las redes sociales, eso no tiene madre, eh, son de pruebas rápidas que se han hecho, no sé en dónde, <risa> Yo, nadie la ha visto. Solo sabemos de que cuando se detonó el tema de la victoria de los internos contagiados, ahí fueron, hicieron dos mil, supuestamente. Entonces, pero después en otros sectores no se ha visto esa cantidad de pruebas que sí. se han hecho. Y las sí, las estadísticas ahí fueron ajustadas después del, del discurso del presidente para que dieran, para no quedar como mentiroso. Pero es que no se debe estar hablando tanto si no sabemos lo que vamos a decir y si no tenemos cosas concretas y si no tenemos cosas nuevas. El discurso del presidente pensábamos que iba a adoptar, <tose> anunciar medidas drásticas, más drásticas. Una cosas, cosas, de cuentas. Que no se supiera ya, pero temprano ya había emitido los decretos de los cambios de la nueva directora provincial de, de salud aquí en, en nuestra provincia de Duarte. Entonces, y otras otras medidas, pero ¿qué cosas nuevas más? Crear un ambiente que hizo llevar esperanza, tranquilidad, eh, llevar palabras de sosiego a los que han perdido los familiares, pero también habló de un éxito que supuestamente había. En este país, por cómo se estaban aplicando sí, todo, que, todo, ejecutando todas eh, las medidas para enfrentar el COVID. De, no podemos estar hablando de éxito cuando ni siquiera estamos en el pico de la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud ha dicho que es para mayo, posiblemente, pudiéramos ver un pico en República Dominicana. Entonces, ¿no, ¿de qué éxito estamos hablando? De qué éxito. Mira, si te refieres, él hacía sí, alusión precisamente a eso a un estudio de movilidad, según Google, que nos pone a nosotros República Dominicana como ejemplo de acatamiento al toque de queda. Oye eso. Ejemplo de acatamiento. Y vamos casi como en los mil personas que es, es, han sido apresadas por violentar el toque de queda. Todo, todo, todo, todo, todo, todo. Bueno, eh, eh, lamentablemente eh, es la realidad que nosotros estamos viviendo aquí eh, ya las cosas se están complicando ya la gente, no solamente la gente sino eh, la misma sociedad está hastiada de, de, de que el ministro esté manejando las cosas de forma unilateral a su antojo, sin consultarla con nosotros nosotros no somos rata de laboratorio ni tampoco somos eh, un experimento aunque en medio de esto eh, como se lo dije al ministro hay muchas personas aquí eh, de empresarios, comunicadores eh, eh, médicos eh, eh, gente de grupos populares que tienen ideas que pueden ser efectivas en este momento para San Francisco y Macorís, pero lamentablemente para poderse ejecutar tiene que estar eh, avalado por eh, eh, la comisión de alto rango para que pueda tener apoyo. Por ejemplo, esta mañana y con esto nos vamos a la pausa eh, el presidente que como ustedes dicen, de, acaban de mencionar, no dijo nada lo único que, la medida que iban a arreciar, no sé cuál es la medida, supuestamente, el uso obligatorio de la mascarilla. Y esta mañana... Ya este, había sido anunciado eh, eso. Sí, pero esta mañana, por ejemplo, vean, vean la obligación del uso de la mascarilla. Señor director, vamos con la imagen. Eh, a ver dónde está. Eh, la imagen número 9. Esa la tomé yo esta mañana cuando venía a la oficina. Eh, me, hay un vehículo eh, atravesado de la policía. Y están chequeando a todos los vehículos, le bajan la ventanilla para ver si uno trae la mascarilla y los guantes puestos. Miren esta imagen. Vamos a escuchar, señor director. No. Ah, está bien, comando, era para ver si tiene su mascarilla y su protección. Me con Dios. Está bien, excelente. Bueno, ahí ustedes pudieron eh, observar eh, la, la policía como está ahí eh, parando a la gente, a ver si tiene mascarilla, pero más adelante yo entré a la ciudad y había gente sin mascarilla y sin guantes. Normal. Entonces... Miren, esa, ese método, por más que quieran, no va a funcionar porque es que no hay tanto policía, no, no hay policía no para cada problema. persona. Entonces, usted se va a los sí. sectores populares, ahora métodos se puede utilizar, que son de las cosas que el ministro debe escuchar. En vez de poner un operativo ahí, tú sabes qué yo hago. Aquí cuántos, cuántos centros comerciales grandes hay. Está el porvenir, está eh, Palmares, Ay. está La Sirena, está el Yoma, está El Manantial. Esos cinco supermercados o seis, entonces mande mejor un policía que usted mande. Uno, así si, estamos hablando de cinco policías. Ponga usted que hagan diez supermercados abiertos aquí: 10, pues, a poner 20 supermercados, 20 supermercados, 20 con 20 policías ahí en la fila. El que no tenga guante y tapaboca no puede entrar de compra. Simple. La, También, la mayoría de los supermercados no dejan entrar a nadie sin tapaboca. Pero como medida de ellos interna, por supuesto. Y es lo correcto. No están eso, dejando entrar sin tapabocas. ¿Qué tienen que hacer el ministro de Salud Pública? Obligar a esos supermercados. Obligar. O sea, no de que no, no, no. Obligar a que compre mascarillas guantes. Y el que vaya, darle su guante y su mascarilla. Porque yo que voy a un supermercado, yo voy a dar mi dinero. Y una mascarilla, ¿qué es lo que cuesta ahora? Eh, sobrevaluada. 75, 100 pesos. Y 100 pesos y están, las que están vendiendo. Está, está bien, pero 100 pesos. Gracias, pero pero eh, todo el que va a un supermercado mínimo gasta, mínimo, como mínimo, mil pesos. Entonces que el supermercado me dé a mí una mascarilla. Y unos guantes. Eso es parte de, de ese supermercado también. Porque aquí los únicos negocios que se están beneficiando de esto son los almacenes y supermercados. Son los únicos que se están. Yo este mes he, he gastado el presupuesto del año completo en compra que a propósito, hay supermercados que están, están sobrevalorando precios y tampoco nadie hace nada. Entonces, al señor ministro, atención, doctor vice eh, Agarren y vayan al supermercado a regularizar los precios. Vayan Pero a los almacenes. No, no, no. Eh, eh, eh, eh, la comisión de alto rango, porque la comisión de alto rango es la que aprueba todo lo que se va a hacer. Entonces, esa comisión de alto rango también que se pongan los pantalones en los supermercados que están sobrevalorando precios y que cada supermercado entregue